Mm, que me sí, sí, y bien grabado. <risa> ¿Qué hay pequeños players? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como ya sabéis, se ha estrenado un nuevo tráiler del DLC de Kingdom Hearts 3. Y pues, como todo el mundo hace y porque a nosotros nos da la gana también, vamos a reaccionar a ello. A ver, ¿qué tal está? Porque el juego, en fin, dejó mucho que desear en su momento. No mura, por favor. Devuelve mi dinero. Vaya. Ajá, Uy, tiene los ojos grises. Sí. Yes. A ver, amigo, ¿esto lo mejor estará con Lux, seguramente. Sí. Tiene toda la pinta. Bueno, pero supongo que será en su versión sí. de Sigmar. ¿sí? Claro, o no. Oh, oh, oh, oh. my god. A mm, puede utilizar a Riku. Oh. Oh. Agua. Oh. Pues entonces, espérate, entonces. Por vale, fin. vale, bien, yes. bien, bien. Ay, Dios, que lloro. Lleva prometida. Oh my Lleva God. Ya. Yes. <risa> Mi novio. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Este sabe algo? Bueno, hostia Qué oh. joder. ¿Este sabe algo? ¿Este sabe algo? Sí. En invierno, no van a estrenar en invierno entonces. Pues muy, muy bueno. bueno. La verdad es que esas escenas de Sigbury Luxor son tan importantes que deberían de ir en el juego. Sí. Básicamente, llamanme rara, sí. llamanme loca, pero esas escenas son tan importantes que deberían de haberla metido en el juego en lugar de sacarla del... del Pero bueno, ya sabes cómo es un poco la empresa de Square Enix. Pues nada, ahora mismo tampoco tampoco podemos decir demasiado porque aparte de que no han revelado mucho del DLC Es que ah, ha sido un trailer muy corto, que bueno, que, que va a mostrar un DLC, ¿sabes? Que no sí. pasa nada, ya se encargará Square Enix de spoileárnoslo todo Como todo como no siempre, hay. es que luego llegan los trailers que spoilean, en fin, todo, Como los del tres, que a mí me pareció increíble, que menos más que no vimos los últimos Ni recenamos en los últimos, sí, sí, es, bueno. Bueno. Es, que, es que el último fue el peor y sí, menos más que dijimos que no, que no Y nada No, no sé, un poquito fríos ahora mismo Supongo que habrá que esperar a Algo nuevo o que ya Directamente estén en el DLC Porque pasamos de, de que No spoileen tanto con tanto tráiler Así que bueno, este tráiler si se queda así Mejor y ya está, y que sí. luego nos sorprendan Cuando, bueno, sobre todo el dinero que va a costar a ver, sí. Y ya está pero bueno, mira, tenemos a Roxas que se puede jugar, a Aqua y a Riku hasta ahora, mejor, a lo mejor incluso hacen como una especie de Final Fantasy en el que puedas cambiar de Sora a Riku o de, o de Aqua a Ventus. O a de... Tierra. No, porque bueno, Tierra no, porque te no. Pero a lo mejor incluso se puede hacer eso de o cambiar personajes. Claro. Ah, acceso. Acceso. Yo lo muy bueno. en como la organización 13. Eh, sí, que le eh, den a 58. 58 o que le den algo a Dani algo más de protagonismo porque Sí, Dani. yo creo que se ha hablado algo de que hay jefes nuevos relacionados con esta mini trama de la organización vamos a ver la historia, la, bueno, la historia la, la, escena. la escena extra de la historia principal que nos muestran hasta ahora porque lo de Luxor ha sido muy revelador sí. porque ya tenemos varias teorías en la cabeza en cuanto a Luxor relacionadas con el final secreto, pero esto no viene muy grande, otra vez, entonces... <risa> Bueno, a lo mejor Luxor es Ava <risa> <risa> No, pero sí que es cierto, hay una teoría que es que dice que Demi es el maestro de maestros y es como... Sí, y, y, y, y que Luxor pero... viene de... de del no, no, no, no, no, no, que un ripper Sí, así que. Lo Muchísimo, vaya la verdad que bastante. Así verdad, que ya, bastante. ya lo iremos viendo conforme vaya saliendo el DLC y ya también pues Si queréis un vídeo cuando salga comentando el DLC, lo que no ha aparecido, la escena sí. y demás, pues ya lo sabéis, lo dejáis abajito y todo mal. Y ya comentando. será un vídeo maravilloso de invierno. Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado. Suscribiros, compartidlo Y no le deis a dislike porque ya sabéis que los dislikes son muy malos y muy feos. En la cajita de descripción y en lo alto de nuestra cabeza tenéis Todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo.